Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El tecnólogo en acuicultura conjuga las actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico, organismos vivos para repoblación u ornamentación. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte ida y regreso sin ningún costo adicional. La carrera tiene por objetivo la formación de un profesional destinado a cubrir todos aquellos procesos y actividades que la industria pesquera involucra en tierra. El tecnólogo en acuicultura tiene un fuerte componente en el conocimiento de la infraestructura específica, la tecnología de procesos y la gestión de emprendimientos. Nuestros profesionales seleccionan organismos hidrobiológicos para la explotación acuícola, Planifican la construcción de infraestructuras acuícolas, granjas camaroneras, granjas piscícolas, laboratorios, plantas de procesamiento acuícola. Manejan sistemas de gestión ambiental y vocabulario de inglés técnico. En el Centro Agropecuario La Granja, se aplican las normas ambientales de seguridad industrial y salud ocupacional. Se realiza la instalación de un proyecto acuícola productivo. Se alistan materiales, equipos e insumos requeridos en una actividad acuícola determinada. Se preparan las instalaciones acuícolas de acuerdo a la especie a manejar. Nuestros aprendices elaboran concentrado teniendo en cuenta los insumos, materias primas, equipos y herramientas de plantas de procesamiento para especies acuícolas. Acondicionan cuerpos de agua naturales para cultivos acuícolas productivos. Cada uno de ellos aplican y ejecutan conceptos y procesos administrativos de la empresa y o proyecto acuícola. Se realiza la siembra, empaque y transporte de especies acuícolas. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Centro Agropecuario La Granja. Espinal Tolima, Colombia. Tu mejor opción.